muy buenas hoy en este directo que os quería comentar os, os quería comentar que correr me cambió la vida y por qué yo he corrido desde muy pequeño y siempre he participado en carreras aunque nunca he sido un runner profesional correr ha sido uno de mis deportes pero no siempre ha sido el principal pero por qué me ha cambiado la carrera porque desde siempre he ha hecho que me, que me vaya superando a mí mismo, que me vaya poniendo retos. Y esto es algo que os quería comentar. En Ponte una recompensa, una meta y en este caso una medalla. Yo tengo aquí la última medalla que conseguí en una carrera especial, ya que fue una carrera donde tuve bastantes problemas y conseguir esta medalla para mí supuso... Eh, un, una recompensa un reconocimiento a todo el trabajo que había hecho y también haberlo, a verlo, hacerlo con, con mis alumnos con las personas con las que estaba entrenando y, y esta es la carrera, aquí tengo la medalla ¿no? aquí la veis, del Ultra Pirineo del 2019 antes de que tuviéramos la pandemia y la verdad es que fue una experiencia increíble a mí no me gustan las medallas. La verdad es que siempre pienso en todas las copas o medallas que tenga, incluso cuando he quedado en primeras posiciones, pues al final soy bastante ecológico y prefiero que no me den medallas. Pero sí que es cierto que tener una medalla te ayuda a tener una meta, a crear esa planificación para llegar ahí y correr y hacerlo muy bien y cuando llegues a la línea de meta saber que has hecho un trabajo bien hecho que has planificado toda la temporada que has empezado bien la carrera que has hecho ese transcurso de la carrera bueno y que al final llegas y llegas henchido con el trabajo bien hecho de haber acabado esta cualquier prueba ya sea una carrera de 5 kilómetros de 10 o como en este caso era casi una maratón alpina de varias horas y es, también os quería contar que, ¿tuf, tuf, tuf, vale? que hacer, proponerte una carrera, un reto a largo plazo va a hacer eso Que tengas pactos contigo mismo, que sea más eficiente y te planifiques bien Esto te puede ayudar también en otras áreas de la vida Es por esto que también os quería comentar el programa de hackea tu carrera Que estoy lanzando las primeras promociones y que si corres tu deporte y estás interesado en entrenar de una manera diferente, más inteligente, más feliz, pues apúntate. Está basado en principios del biohacking, coaching deportivo y técnicas orientadas. Todo bastante novedoso. Y bueno, déjalo por ahí. Dentro de poco haré un webinar, pero podéis ver el programa en mi web, en, en la bio, hay enlaces a ello. Y poco más, una cosa que podéis hacer si ves que te pones un, un objetivo, una meta a largo plazo y que, por ejemplo, correr una maratón y todavía te ves muy lejos, pues imaginarte con esta medalla llegando a la línea de meta, viendo cómo te vas a sentir, el trabajo que has hecho y cómo ha merecido la pena, te ayuda a que te planifiques y a que hagas esos entrenamientos diarios, ¿vale?, mentalidad. Si tenéis alguna duda, pues bueno, aunque en este directo no os puedo ver ahora mismo, pero dejarlo ahí en el vídeo GTV que lo voy a subir dentro de un ratito. Y muchas gracias. Apuntaos a Hackear tu carrera y estar atentos. Un saludo. poner vuestras medallas. Chao.